La visita del fiscal por parte de la Corte Penal Internacional está en una incertidumbre porque aquí se sacan varias conclusiones La primera, él mismo va a corroborar reuniéndose tanto con la dictadura de Nicolás Maduro junto con la cúpula chavista como también se va a reunir con la oposición y me imagino que además también se tendrá que reunir, ir a visitar las cárceles Bueno, ese es el modus operandi que tiene que hacer esta visita Perfecto. La segunda es la intención que tiene Maduro y la cúpula chavista. Porque si bien sabemos, cuando se aproximaba la visita del fiscal, comenzaron ellos a cambiar a los presos, a mandarlos a otras cárceles mejor ubicadas. Esas que tenían de mala muerte comenzaron a arreglarlas. Mejor dicho, no sé, es jugar a una doble moral. Porque esto no se trata de pintar una pared que se vea toda rayada, si eso no soluciona el problema. Aquí es, ¿qué es lo que ellos realmente quieren hacer ¿O qué es lo que quieren demostrar? ¿Qué es lo que quiere hacer el régimen? El régimen quiere dar una cara ante la Corte Penal Internacional, ante la comunidad internacional, ante todas las estancias donde ellos aparentemente están las cosas, haciendo las cosas bien. Pero es un país sin orden, sin ley, sin fronteras, sin futuro. Porque es que aquí a los únicos que se le dé futuro es a Maduro y a los que lo rodean y los que están como caimán en playa detrás de ellos haciendo negocios de una u otra forma turbios revueltos cochinos limpios de todo para eh, usufructarse de, de algo entonces aquí la pregunta es qué es lo que está tratando de hacer el régimen por eso la oposición aquí se manifiesta diciendo qué vamos a hacer porque es que no podemos tapar esto con una simple visita o con que pintamos las paredes o con que ...todos salimos cogidos de la mano... ...saltando como caballitos... ...no, hay que mostrar la realidad... ...tenemos que buscarle una solución a esto... ...porque aquí lo que está tratando de hacer el régimen... ...es que el fiscal de la Corte Penal Internacional... ...cambie su posición... ...con respecto a Venezuela... ...y más exactamente contra el régimen... ...para que sencillamente no... entren en la investigación por casos... ...de delitos de lesa humanidad... ...entonces, ¿qué va a pasar después de la visita... ...del enviado por la Corte Penal Internacional? ...la oposición venezolana advirtió que el régimen de Maduro hace uso mediático de la visita del fiscal de este ente. Humberto Prado, representante de Juan Guaidó para los Derechos Humanos, dijo que los años de injusticia y de dolor no se pueden tapar con desesperados maquillajes. Yo quiero que, que nos adentremos bien a esta noticia para que entendamos, o sea, logramos aunque sea una parte, por entender. ¿Cuál es la mentalidad de ese régimen barato? Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos tus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios y no se les olvide que día tras día seguimos acá gracias a ustedes. Si les gusta lean, dan ok, si no les gustan pues también. Si tiene algún comentario hágalo saber. Esa es la única forma de hacer una buena noticia y de seguir aquí en el aire dando e informando lo que está pasando día a día en ese hermoso país de Venezuela. Algo que resalta la oposición de Venezuela es que el régimen utilizará mediáticamente la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional CPI Karim Khan para hacer creer que el país cuenta con un sistema de justicia independiente, algo que la oposición considera Totalmente falso Porque si bien sabemos Tarek William Zapp es un arrodillado a Maduro Y es el fiscal Que él debería ser el que investiga a todos O sea, porque él está para defender al pueblo Pero este señor está es para defender a Maduro Y a su rosca Entonces aquí la justicia no es independiente Ahora, si miramos el Tribunal Supremo de Justicia el TSJ, de quien es chavista, arrodillados ante Maduro Entonces, ellos están ahí para juzgar, no a los que cometan delitos o que cometan errores Ellos están ahí para juzgar a todos aquellos que vayan en contra del régimen Entonces no se puede hablar de un sistema judicial independiente Eso se sabía, además el mundo entero conoce las artimañas de las que se vale la dictadura de Maduro Igual como pasó con la visita de Bachelet, Recuerdan cuando llegó Bachelet a Venezuela hasta Maduro y todos vestidos de blanco se parecían angelitos. No se había ido bachelet cuando ya estaban cometiendo atrocidades contra un oficial, un alto oficial del ejército que lo tenían ahí y que finalmente murió. El representante de Guaidó para los Derechos Humanos, Humberto Prado, dijo Así quedó demostrado ante la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela. El representante de Guaidó, Humberto Prado, dijo que el principio de cooperación del Estado venezolano no puede considerarse genuino por las continuas violaciones de derechos humanos que sufre nuestro país. Algo que resalta aquí el opositor, y eso también cabe resaltarlo ante la comunidad internacional, es que han sido tan descarados que no se puede hablar de delitos que cometieron de lesa humanidad, sino que actualmente los siguen cometiendo. Donde estaban hablando por un lado de diálogos Por otro lado estaban hablando de elecciones Por otro lado de, de hablar con Estados Unidos De eso Pero seguían cometiendo arbitrariedades Y delitos de lesa humanidad Entonces eso es lo que está aquí el opositor resaltando No podemos ser ciegos ni sordos ante los años de injusticia y de dolor. Además, no se puede tapar con desesperados maquillajes que no buscan resolver el problema de fondo, sino que más bien buscan sostener una careta frente a su fiscalía. Desafortunadamente es eso. Porque si eso fuera una solución para el pueblo, perfecto. Prada criticó que el régimen de Maduro haya hecho reformas legales de último momento, ojo porque esto es esto tiene que saberse aquí y en Pekín y eso lo tiene que saber el fiscal de la Corte Penal Internacional, ¿por qué? porque a última hora cambiaron todos los estatutos, cambiaron un poco de reformas para demostrar ante el fiscal que todas las cosas iban por buen camino por eso la crítica sobre el régimen de Maduro es que a última hora ...haya hecho reformas legales, es como de último momento una urgencia, sin los procedimientos técnicos establecidos en las leyes, además que dichas modificaciones no tocan los problemas de fondo que tiene el ordenamiento jurídico venezolano para juzgar a los máximos responsables de crímenes internacionales. También aclaró que solo se han juzgado y sentenciado casos referenciales y que la justicia se queda corta ante procesos que se siguen bajo motivos políticos y no democráticos. Los últimos días se han trasladado reos considerados por la oposición presos políticos, ojo, considerados por la oposición como presos políticos y fueron trasladados como reos a cárceles comunes y que tienen procedimientos penales abiertos por solamente haber ejercido su derecho humano a la libertad de expresión y de reunión. Ellos lo único que hicieron fue protestar, manifestarse en contra de las arbitrariedades del régimen y por eso son considerados presos comunes y los mandan allá a cárceles común y silvestre Como si fuera un bandido cualquiera Estas medidas tomadas por el Ejecutivo No solo demuestran la falta de disposición De resolver el problema de fondo Sino la postura del régimen Ante investigaciones en donde siguen Sin ser involucradas e investigadas Las cadenas de mando Porque vuelvo y digo Ustedes se acuerdan que yo en unas noticias En meses pasados dije algo que era muy, muy claro La legal Asamblea Nacional Está investigando a ciertos señores a ciertos HPs, o sea, honorables parlamentarios porque estaban cometiendo abusos. Luego, ellos toman a la maldita sea la Asamblea Nacional y esos que estaban acusados comenzaron ahora Acusar a los de la legal Asamblea Nacional. O sea, pasaron de acusados a ser acusadores. Mire cómo voltean la torta. Y ahora sí los quieren hacer a ver a ellos como cochinos. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llegó el domingo para cumplir con una agenda de trabajo de tres días. Se espera que conozca el funcionamiento de las instituciones y escuche a funcionarios opositores y organizaciones de la sociedad civil que pidieron reunirse con él. Venezuela está pendiente de si el alto tribunal abre una investigación formal de los hechos denunciados o da por cerrado el caso, que eso sería lo más catastrófico. Si bien recordamos la fiscal Fato Benzuda antes de retirarse, ella adelantó en noviembre del año pasado que existían fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad, pero tras su salida, el caso ha quedado en manos del nuevo fiscal. Karim Khan quien debe tomar la decisión final. Ben Souda dejó su cargo en la Corte Penal Internacional el 15 de junio de este año y en su último informe señaló que existe una base razonable para creer que se cometieron crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el 2017. El hecho de que ella no hubiera encarado en su momento eso dejó abierto porque el tiempo no le dio para más dejó abierto la disposición para que se investigue y no estamos hablando de cualquier crimen son crímenes de lesa humanidad y está comprobado que desde 2017 han venido una serie de arbitrariedades bastante grandes y una cosa que demuestra acá con lo que está pasando Es que primero El régimen No quiere solucionar nada Le vale huevo El resto de la gente o sea, No les importa un carajo Ellos Les importa sus bolsillos Y su familia sus, sus arcas No les importa más Segundo Ellos quieren demostrar De que están haciendo Las cosas bien Cuando realmente no es así Lo que trataron de hacer ahorita Con la visita La visita del fiscal Es tratar de darle Un volco a esto Hacer ver Una carita feliz Cuando realmente Se está viendo Una tristeza bastante grande Ahora Pienso yo Que este señor es autónomo para tomar una decisión y pienso yo que es lo bastante eh, consecuente y pensador para llegar a sacar la conclusión de que en Venezuela están funcionando las cosas bien cuando sabe que esto es una payasada lo que están haciendo y que tarde que temprano esto se tiene que caer y ese castillo se viene desmoronando desde hace como unos dos tres meses para acá se viene cayendo pedacito a pedacito un día de estos vamos a tener la noticia grande de que ese castillo de arena que llaman régimen o dictadura se fue para el suelo, ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad